Capítulo 4.1 Stringify. Nosotros ya vimos que el Stringify nos ayuda a convertir de un object literal a texto. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos filtrar las propiedades? El Stringify tiene un segundo parámetro llamado replacer, en el cual a través de un arreglo nosotros podemos indicarle cuáles son las propiedades que queremos que hagan la conversión. Por ejemplo, en este caso estamos diciéndole que solo haga ras. Si nosotros hacemos un console log del texto, él estaría mostrando solo la propiedad raza y estaría excluyendo el nombre el replacer también se puede utilizar no solo con un arreglo sino con una función en este caso por ejemplo la mandaríamos como parámetro la función filtro que está definida acá arriba la cual siempre le llegan por defecto dos valores clave y valor a través de esa clave y valor nosotros podemos poner cualquier lógica acá que nos ayude a identificar cuáles valores queremos en este caso lo que le estamos diciendo es que el tipo del valor es una cadena string y adicional ese valor es chico Va a retornar un valor. Para el resto de valores devolvemos un define. Esta es la parte importante. Cuando nosotros retornamos, le damos return punto y coma o retorno un define significa que esos valores no van a ser tenidos en cuenta. Entonces, si nosotros vemos el console log del texto, ¿qué nos va a llegar? Solo el nombre. chico stringify tiene un tercer parámetro que se encarga de formatear la conversión y se debe ingresar como un valor entero en este caso le estamos diciendo el segundo parámetro es null el replacer no va a hacer nada pero si nos va a formatear con seis espacios la salida entonces vamos a mirar si nosotros le hacemos un console al texto vamos a ver que cada uno de los elementos va a tener seis espacios adelante formateando la salida pero stringify no para de dar sorpresas también podemos transformar el objeto recuerdan que cuando les hablé de object literals les conté que admitía funciones stringify entonces va a ser uso especial de esta al nosotros hacer el llamado stringify si él encuentra dentro de los elementos del objeto uno que se llame tojson lo que va a hacer es que no tiene en cuenta las claves valores y la salida va a ser definida por ese tojson en este caso vamos a tener un elemento que se llama especial va a ser con el valor del nombre y entre paréntesis del valor de la raza vamos a ver entonces al ver el console log, nos damos cuenta entonces que le está devolviendo especial el nombre que es Hachiko y entre paréntesis aquí está japonés. Tratemos de ver cada ejercicio e intuir qué va a pasar. Dice Note Taller 2.3. no Taller 2.3. No, Vamos a convertir el objeto maltrecho a texto. Listo, tenemos este objeto maltrecho. Tiene una clave booleana, es válido. Una clave a calcular llamando una función que se llama edad. Acá arriba está la función. Y en la fecha tiene New Date ahí más o menos pueden ya intuir lo que va a pasar con lo que les expliqué anteriormente les va a dar dos minutos para que ustedes lo hagan y miramos el resultado muy bien, ¿cómo les fue? yo sé que cada vez vamos a ir entendiendo más del tema, yo no le intento, ¿cierto? vamos a hacerlo entonces, entonces vamos a convertir a texto, entonces, const, texto, json, punto, ¿cuál utilizamos? correcto, stringify, para convertir a texto, y le vamos a mandar el object literals, maltrecho, punto y coma, le vamos a dar guardar, ejecutamos no taller 2, muy bien entonces nos damos cuenta que aquí está enviando false mandó fue el resultado de la operación y el cálculo de la fecha de este momento en qué formato en el que le define toJSON ISO 8601 ¿qué pasa si eliminamos el toJSON y edad no retorna un valor? ¿ustedes qué creerían que pasaría? dos minutos para que lo descubran ustedes mismos. listo muy bien vamos a ver entonces qué pasa este mal le vamos a decir undefined listo eso no devuelve nada y a este mal le vamos a quitar el to JSON. vamos a darle guardar Letra de taller 2.3 listo lo primero es que cuando alguno de, las, de los elementos en su valor sea un valor undefined la conversión lo que va a hacer es obviar dicho, dicha propiedad, listo, no la va a tener en cuenta entonces como vemos la edad, la edad que es este elemento que estaba anteriormente ya no aparece acá abajo y segundo, el formato de la fecha sigue siendo el mismo ¿por qué? recuerden que ese toJSON lo hace stringify por defecto pero para qué nos sirve ese toJSON entonces vamos a crear un método que se llame calcular fecha que nos va a retornar el valor sí. new date lo convertimos a to json listo y aquí le vamos a decir calcular fecha vamos a darle guardar este to json es más que todo cuando está por fuera de la conversión del object literals así vamos a traer el objeto desde, otra, desde otro lugar es lo recomendable o si lo vamos a mantener por ahí almacenado en un string y no queremos que haga la conversión en el stringify vamos a volverle a dar entonces recuerden esto es más informativo pero el stringify ya lo hace por defecto ahora el siguiente ejercicio que nos pide es filtrar por los elementos calcular y fecha con un formato de 2 vamos a devolver este valor a 18 Listo, porque si no así ya lo estaría filtrando y los dejo para que ustedes hagan el ejercicio dos minutos super, ahora vamos a ver entonces cómo se resuelve recordemos entonces el stringify el primer parámetro es el object literal. el segundo parámetro es el replacer y aquí vamos a hacer un filtro sencillo con un arreglo nos pide que solo devolvamos los elementos calcular y fecha vamos a darle guardar taller 2, 3 y ahí ya entonces tenemos lo que está haciendo es que no nos está mostrando el es válido pero nos falta una parte el tercer parámetro que es format y vamos a adicionarle un valor numérico de 2 vamos a darle guardar volvemos a ejecutarlo, entonces miren la diferencia entre este y este formateado, si yo incremento el valor a 4 vuelvo y le doy va a ir formateando Aquí hay un caso también en el cual dice que uno puede adicionar un texto. Yo sin embargo no lo encuentro casi útil. Se lo voy a mostrar más por cultura general. Voy a poner un texto cualquiera, un emoji. Vamos a darle guardar y lo vamos a poner a correr. Listo, lo único que hace es poner ese texto aquí adelante. Le podríamos poner lo que uno quisiera. Listo. Sin embargo, volviendo y les digo, me parece mucho más útil solo con el número. Vamos a darle guardar. Y ahí queda perfecto, forma de ateado el texto. Listo, ya somos unos pro en Stringify.